Este el desfile de gaitas del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira do ano 2019. Escuela de Bandas de Ortigueira. ...banda de gaitas soldaina de Galicia ⁇ de Gaites de Mieres, Asturias. Banda de gaites de Pauliero, Asturias. banda de gaitas que Nova de Galicia. Kerlen Fondi de Bretaña. Banda de gaitas de San Soán de Calo, Galicia Orquesta de poles de Portugal. Banda de Gaitas de barbude Galicia. Bottlesport, Basket and um, um, Bush Hall Caledonia Pipe Band, Escocia.